Eso está bien. En, otro, en otra información, Ana Carolina en estado delicado, señores. En ¿Eh? La madrugada de este martes se dio a conocer que Ana Carolina, esposa del exponente de música urbana, musicólogo, se encuentra en cuidado intensivo por complicaciones en su salud. La información fue dada a conocer. A través de su página de Instagram, donde pidieron orar por ella, por su bebé, sin especificar el tipo de complicaciones que presenta Ana. Ana Carolina se encuentra en la etapa final de su embarazo. Hasta el momento, su esposo, musicólogo, no se ha referido al tema. Esperemos en Dios que no pase más de ahí, que le pase Dios le pase su mano a esa joven emprendedora, Ana Carolina, esposa de musicólogo, el libro. Y que por supuesto la criatura que ella lleva en su vientre que puedan hacer salir al mundo de, de buena manera... Y también pedirle a la gente que sean eh, un poco, que no sean tan duros eh, con ella en las redes sociales porque la atacan mucho y ha tenido en su embarazo algunas complicaciones y también de alguna forma u otra ella comparte, eh, ella hace su vida muy pública y la gente eh, la ataca demasiado. Tenemos una imagen ahí, vamos a ver lo que, lo, eh, en la, ahí dice hola. Gracias. Eso dice Car Ana Carolina. Hola, gracias a todos por sus oraciones. Ana está en cuidados intensivos por complicaciones de salud. Solo le pedimos a sus fieles seguidores que oren mucho por ella y su bebé. Dios tiene el control. Paloma Almonte dice mis oraciones con ustedes, mi hermosa. Dios pasará su mano sanadora. Pronto llegará ese bebé. Lo que Dios ha prometido se cumplirá, Ana Carolina. Y abajo está nuestro amigo Ronnie. Jiménez, Jiménez, ¿Y? Jiménez, <risa> mi Ana, papá Dios, pase su mano y dénme muchas bendiciones sobre ustedes. Ahí está nuestro amigo Ronnie Jiménez. Jiménez. No, no sabemos ahí, ahí ahí. No, eso fue nadie no, eh, aquí? De nosotros, de nosotros, nosotros. <risa> no, eh, nosotros, nosotros. <risa> nuestro amigo Ronnie Jiménez. ¿Eh? No. Sí, miren mire, mire mire, la imagen mire mire la, la imagen de Ana Carolina de y Ana Carolina una parejita que se ve bien eh, musicólogo pra... cuadro, porque Ana Carolina es un mujerón eh. un mujerón Ana Carolina es eh, sí. el doctor que la claro, hizo la tía, Ay, la... es fresco completo, está completo ese muchacho cuánta frescura es eh? no, él tiene pato no, y le tira no pato no pa todo, no de <risa> el, pa el, el papá de ella puede ser doctor